Buongiorno cari amici, muy buenos días de Juan Pablo El giorno de hoy, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a, primo que tú, aprovecho este, esta bellísima jornada que he hoy a Milano 10 de diciembre, 12 grados ¿Qué cosa voy a hacer hoy? Como podéis guardar, he ¿eh? portado con estas bandas elásticas ¿Qué cosa voy Voy a hacer dos ejercicios para la gamba, dos para el pectoral y dos ejercicios para el abdomen con estas bandas elásticas, cada colore a una resistencia. Tú depende de tu estado físico, tú prendes la más la, la ligera, la más pesante, todo depende de ti. Ok, no perdo tiempo, no perdo tiempo. Metemos nuestro cuerpo, vamos a movernos un poquito de bracha, de bracha, en dietro, avanti, avanti, avanti indietro en Me muevo, me muevo en el posto, me muevo un poco, círculo, círculo, círculo, hago el balletto que siempre hago, habitualmente, habitual. Torno indietro, torno indietro, torno indietro. Me muevo en el posto, me muevo en el posto. Ta, ta, ta, ta, ta. Punta de pie, di punta, punta, punta, punta. Cosí sale un poquito el batito cardíaco. El batito cardíaco sale, sale, sale, sale, sale, sale. ¿Cómo van los alenamientos? ¿Cómo van? a diciembre no se ferma più, no se ferma più. la gente dice, oh Pablo, ha arribado diciembre, o oh, la pancha, come mai? Tú debes hacer estos ejercicios al menos de 2 a tres vueltas por semana cosí, siempre seis en forma ok, ok, ok hoy no he portado el agua, oh si sí, la porto, el agua. que no manque la hidratación, la hidratación agua está como rara no está como ananas como piña <risa> ok ok perfecto perfecto importantísimo Primo, iniciar y manjar algo no fare actividad física con la pancha gota Mangamos cual algo como una fruta una barra de, de chocolate de granola fruta seca uno yogur cual cosa ligera así nuestro organismo está está activo para hacer la actividad física ok Vamos a iniciar, vamos a iniciar con, con los ejercicios de gambe, de gambe. voy a hacer dos ejercicios de gambe. Inicio, inicio, eh, con qué banda elástica inicio, voy a iniciar con la, cuál es la, a cuál, a la más potente es la, la, la, la ranchone. Vamos a, a iniciar con la negra, un ejercicio lo voy a repetir tres voltas, un ejercicio, chiamo, dos ejercicios de gamba dos de, de, de, de pectorales, y 2 de abdomen, pero un ejercicio lo repito 3 vueltas. vamos a iniciar con nuestro primo de con nuestro primo de, de gamba, vamos a, la, a elaborar con esta parte posterior de nuestra gamba, nuestra gamba, el bíceps eh, o el bíceps femoral en español, que vamos a hacer, vamos a poner la, la banda elástica a tierra, a tierra, a tierra, a tierra, que vamos a hacer, vamos a hacer con este movimiento, vamos a hacer el stacky o más conocido como eh, como, como en español o el peso muerto, el peso muerto es que viene con con, con escarpe así seis sei firme vamos a hacer este ejercicio guarda salgo simplemente ok esquina dirita guarda siempre esquina dirita cuando salgo contraigo el glúteo ok prepárate prepárate a la bocha de 3 3 2 1 Via, via. Se inicia. 1. 2. Lentamente. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. ¿Queréis mi esquina derecha? 9. 10. 11. 12. Ok, ya falta nuestra prima serie. Bueno, lo repito tres vueltas. Adesso, voy a incrementar la resistencia. Vamos a hacerle con la llala con la yala, con la la la de recupero. Yo, yo de solito fue hecho 30, 45 segundos. Todo depende tu estado físico. Uh. Ok, estoy aprovechando que lleve el tiempo, estoy aprovechando que lleve el tiempo. Ok, andiamo per la segunda, segunda. Lo paso de fronte, así, puedes guardar. De fronte, de fronte, de fronte. Si lo prendo más yo, más chiuso, más fatiga. Ah, padre. Abro un poquito el pie, a la esa misura de la espalda, eh, eh, y se va, va. 3, 2, 1, via. 1 guadalo. 2 3 4 5 6 7 8 9 schiena direttamente 10 2 in più 1 in più el 12, lo so, al inicio no se siente el ejercicio, pero domani lo sentirá, qua, aunque en la parte pasa de tu esquina. Ya hemos pasado con el negro, lo pondi, digamos, con el aranchón, el del el aranchone ya así, se... <ríe> el ya se siente un poquito la fatiga. Yo procuro hacer 12, pero si no riesco voy a hacer 10. Tú a casa me. Ne no fallan que 10. Procura hacer 10 y 12. Les recuerdo que estas bandas elásticas las puedes encontrar en un negocio esportivo. Son útiles. Tú las puedes portar a cualquier parte: en vacanza, en esquiala, a cualquier parte. Y siempre seis en forma. Ok. Andiamo. No perdamos tiempo. Andiamo con la, con la última, última, última, con la yala. Te paso con Después Si guardar en medio el ejercicio. Abro largo. Abro largo. Abro largo cacchio forte e guarda ah, questo si sente questo si sente si sente, si, sente, si sente si sente 3 2 1 2 3 la schiena dritta 4 5 6 7 8 9 10 Dai, dai, dai, 2 1 Contraigo la, el glute ah. Santa Madonna Desete, se desete, se desete Tomá y lo no sentirá se okay. ok, ya faltó nuestro primer ejercicio de, de gambe Ahora vamos a hacer nuestro segundo ejercicio de gamba Vamos a hacer, ¿qué cosa fachamos? Vamos a hacer a fondo, avanti con el elástico en el girovita, en español, la cintura. Vamos a hacer este cotapic, abremos una piccola presión que la banda nos tira. Fachamos 10 y con una, 10 y con la otra, y en nuestra prima serie vamos a hacer 3. Vamos a iniciar como como por el inicio, con La nera. La nera y fuerte y esta es la view matadora matadora oigan señores bueno saludos de ti y baja ahí a todo el mundo que hagamos los ejercicios en casa ok perfecto ¿En mi puesto esto cuál? pa me he expuesto cuál? prepárate <ríe> prepárate <ríe> prepárate 3, 2, 1, via via via el ginocchio no supera la punta del pie. siempre en el mismo lugar, en la misma gamba 2, 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok ahora que hago voy a ponerlo un poco más Forte, più forte ancora. Cambio de gamba, cambio de gamba, cambio de gamba, así si va. Uno, grande, grande. Due, que el no supere la punta del pie. Tres, piego detrás. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡ah! 10 y 10, porque el elástico te da un poquito de resistencia es como si estamos laborando con peso nos vamos con la con la yala, yala, yala, yala, yala vamos a poner un poquito muy pesante piú pesante, guarda, acá tiro piú guarda la gente dirá, no Pablo, tú no fai fatiga. Guarda, guarda que se siente la fatiga. No es eso más corto. El, el, el Nero se estaba un poquito más più, più mole, que hace el movimiento muy, muy fácil. Ok, adesso. Prepárate. 3, 2, 1, Ah! Andiamo! 1, cuesta si tira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Permúgalo chino de aire. Me preparo. 3, 2, 1, cambio. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. Piego dietro. 10 Dando uh. tu riposa. Voy a fare la. Voy a fare la, la, la terza, la terza. Nuestro secondo ejercicio de, de, de, de gamba. Topo. Vado con los ejercicios para el pectoral, pectoral. Okay, perfecto. Adelante con la piu, piu resistente siempre vamos a hacer 10, 10 tú puedes modificar, si tú si 10, si te sembra muy poquito, vaya a 15, Vaya a 15, vaya a 15 va a 15 yo hago un, una repetición standard 10, 10 yo, puedo hacer, yo cuando me aleno hago de 15, 15 a 20 pero para vos no solamente 10 preparate 3 2 1 inicia o oh, via 1 <ríe> 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dai, dai, dai, 1 in più, 1 in più che la ultima, ah. tutto questo sforzo vendrà pagato, sempre 1 in più marca la differenza, 3, 2, 1, via, si inizia! uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, una più, dai dai dai, ok, perfetto te recuerdo, si tú aún no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Hoy estoy registrando en, en, en Milano. Domani te voy hacer algunos videos en mi, en mi país, Colombia. Medellín, Medellín nos espera, Medellín, Medellín. Ven a Medellín que te espero ya. En Medellín me entrenaré. Fuerte, fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ok, perfecto, perfecto. Pues echamos una piccola pausa eso, qué vamos a hacer? Vamos a elaborar el pectoral. Cuando elaboramos el pectoral también elaboramos una cierta parte de las brazas porque son las que hacen el movimiento, el movimiento. Eso es nuestro nuestro músculo eh, agonista. Agonista, antagonista, agonista el principal, ¿okay? <ríe> okay. Vamos a eh, vamos a iniciar con el, nuestro ejercicio de pectoral Qué vamos a hacer? Vamos a hacer pliegamientos vamos a hacer, vamos a meterle el, el elástico así dentro vamos a con este elástico que es più diciamo più mole vamos a fare vamos a fare cuántos y cuántos y cuántos 15 va bien, 15 topo con la con con no no no no no no no, no, no. que estoy diciendo yo estoy diciendo yo me estoy estuve eh con el listo mole vamos a, a iniciar con el negro vamos a fare con el negro 15 15 con el... con el, el, el, con el amarillo o arancione, 12. Y con el... ¡No! ¿Qué ha pato yo? <ríe> nuevamente, nuevamente, con el negro 15. Con el giallo o amarillo, va. voy a hacer 12. Y con el arancione o naranja, hago 10. Ok, perfecto, perfecto. Prendo el elástico de esta forma, de esta forma, y lo llevo atrás atrás de la de la de la espalda de la espalda de la esquina de la, esquina, de la parte superior que vamos a hacer que voy a hacer voy a hacer eh, piegamente flexiones flexiones flexione. ok cuadro vamos a hacer 15 15 voy a meter el gómito dentro de la dentro de la, del elástico cuarto de frente ok vamos a hacer voy a hacer 15 15 3 2 1 vía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oh uh, 15, 15. <laughs> ah, que el bicipite labora. Guarda conmigo, esta es fuerte è fatto 15 facciamo la pausa e eh, dopo andiamo con il giallo il giallo, vamos a fare 12 sentire un pochino più la fatica potete bere qualcosa acqua idratate idratate importante una sana e corretta alimentazione mangiare tante frutta diminuire il carboidrato mettere Metele más verdura, verdura, verdura. Fruta seca. El peche, que no manque. Que no falte el pescado, ¿ya? Aunque es un poco, un poco costoso, pero que no manque, que no manque. Si tú te fumas a la semana 10 cigaretas, pues esta semana fumate otro. Piano piano vamos modificando. Eh, con los padres, eh, Con los comportamientos que no van a venir. Para que tú siempre seas en forma. Ok. ¿Qué continúa? Vamos a hacer eh, 12 con esta, 12, 12, 12, con la yala. La resistencia se siente. Lo haré più, più, lento, più lento, 3, 2, 1, via, o se inicia! ¡Vardo de fronte. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Madre de Dios, madre de Dios, se siente la fatiga, se siente! Se siente. toda casa, pues lo puedes repetir, Antes, aunque cuatro veces. No lo sé so si, si se la facho, pero yo sí probo, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, con 10, la, con la ay, ay! Ay, Dame fuerza. Dame fuerza Pegaso, Espartaco, Espartaco, ah, dame tu energía, uh. hoy soño, hoy soño, 10, 10, 10, 10, 10, 10 con la aranchones en español, con la naranja, con la naranja mecánica, ok, Pre me preparo, me preparo, ok. Dios mío, yo pruebo, yo pruebo, yo pruebo. Yo he visto que fachaba 10, entonces sé es si la facha, pero probiamoci, dale. 10, 10, 3, 2, 1. ¡Arriba! ¡No mía! Si ¡Va! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, esto es real, esto es real, yo aquí, no, yo aquí no taglio y no, no, no, esto es real, he hecho casi 9, 9, 9, porque la última Veramente está un poco dificultoso. pero he probado, aunque tú también probas, probas, probas, Guarda, guarda el bicipite, guarda el bicipite como sea, ha diventado, aunque el petto con esto se ha Tonificado un poco, ¿cierto? Tú, puedes, tú puedes hacer solamente eh, laborar solamente el pectoral y he hecho un video cómo diventar grande el pectoral con las bandas elásticas. sopra te lazo el link. Mira comando. Uh. Habíamos hecho nuestro primer ejercicio de pectoral y aunque le bracha. Ahora vamos a hacer nuestro segundo. Pero nuestro segundo, vamos a utilizar eh, siempre un soporte, un soporte en casa, eh, la puerta, eh, una, una cosa metálica, que, que sea un poco que no se exposte con, cuando tú tires el, el elástico, no ok, vamos a hacer esto. puesto, tipo cabo, tipo cabo, tipo cabo, pues lo fachamos con, con el elástico, iniciamos siempre nuestro sexto método, con el, con el, con el, con el negro, dopo el yalo, y por último, el aranchón, donde, yo digo, faccio 10, 10 arrivo a 8 ah, ah. Pero, 10 pronto Ok, perfecto Vamos a, vamos a, a iniciar, 10 10 e... Eh, inicio, con, inicio con, 12 Dopo 10 Dopo 8 Ok Guarda Piego el ginocchio O puedo dar un paso avanti, Faccio così, guarda 1, Lentamente 2 3 Yo medio, yo medio me me ataco por dietro, dietro, ¿visto aquí? Esquina diritta va. 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 uh. venimos un poquito ya fatigados de de hacer el piegamento ahora he sentito la fatiga con el con el nero ancora manca el giallo con el nero con el ro, con el giallo con vamos a hacer 10 10 10 echamos una pequeña pausa pequeña pausa, pausa, pausa ay ay ay ay ay ay Topo. por último, vamos a alenar el, el abdomen, el abdomen, el abdomen, el abdomen, el abdomen el abdomen Addomen con el pues es prácticamente un workout, gamba, peto y abdomen, guarda topo puesto, eh, 30 minutos de corsa, guarda, full, fitness, fitness men, fitness girl, ta ta ta, corta, en forma, en forma siempre ok, no perdamos tropo tiempo, eh, andiamo con, con, con 10, 10, lo so, lo so. será un poquito più stretta, più corto el movimiento porque eh, se siente la, la, la tensión guarda, bloco qua. 3, 2, 1, via 1, lento 2, 3, 4 cinco seis sete, ocho nueve diez. Esto es reale, esto reale, es questo real, esto es real. te regala, niente. Tienes que Las cosas fáciles no te portarán a la victoria hemos iniciado con 12, dopo con la con la ya la habíamos fatto 10, con questa vamos a hacer 8, 8, 8 vamos a, a probar este fino a otro, lo so que la tensión ya será più, el movimiento será más corto, más corto, pero es normal porque ya el músculo viene un poquito fatigado pero tú fai una pausa, una pausa de de, de un minuto yo lo hago de 35 aunque a 40 segundos segundos segundos respeta ah, la vacanza andiamo en colombia para ver los vídeos vendrán vero ver los vídeos ver los vídeos las espidas para, ni uno de voy para tutti per tutti per tutti todos para todos ok perfecto me muevo perdo un poquito de tiempo así el músculo se relaja inicia nuestro nuestro último ejercicio per pectorales como le he dicho prima con es la fatiga será más propio será el movimiento corto pero vamos a riuscirse a fare 8 ok madona esto es duro duro duro duro duro duro no piangere no piangere pablo vamos andiamo 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 ultima ultima 60 60 guarda guarda guarda come le come viene le bene viene guarda questo è reale questo è reale quando non facciamo scherzo ok Perfecto. Eh, Para finalizar, eh, vamos a hacer abdomen, abdomen, abdomen con el as. Eh, ¿Qué propongo yo? Propongo el abdomen si será sí un poquito ya, ya più, più relajado. Vamos a hacerlo solamente con la, con la, con la rosa, porque las altas veramente el movimiento que vamos a hacer con el ejercicio que vamos a hacer será nulo, será poco. Ahora vamos a utilizar la, la rosa. vamos a meter cual tapetino tapetino está meto cual el asco lo meto cual asco lo meto cual ok perfecto la cámara la cámara veamos metemos cual la cámara cual la gopro que nos cuadre no, cual perfecto nuestra propuesta guardala nuestra propuesta Vamos a pare, Metamos el elástico, pa. Vamos a hacer esto. Vamos a salir un poquito guarda. Salir. Guardamos un, un punto fiso Al guardar el punto fiso al guardar el punto fijo, evitamos de fare tropa tensión a nuestro colo, colo. Vamos lentamente. Cuánta vamos a fare. Vamos a fare con el elástico vamos a fare 20. 3 2 1, ¡vía! 1, lento. 2 3 Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci in più. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 8 9 10 como puedes guardar los so que el movimiento se ve un poquito più, più più corto pero estamos haciendo la tensión la tensión a, a nuestro nuestro abdomen yo lo siento importante cuando laboremos un músculo sentir el músculo sentir no que estoy haciendo pectorales y estoy sintiendo la, el porpacho no no no si fachamos pectorales tú debes sentir el ejercicio sentir el ejercicio Ok, le damos un poquito de agua Este ejercicio, vamos a repetirlo nuevamente con el esteso elástico Nuevamente Ok, sabroso, Saporito Saporito cuesta, Saporito Ok Así, hacemos una, una combinación, hacemos esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento. <risa> si tú no lo sientes, repítelo nuevamente, repítelo, repítelo nuevamente. Si tú no lo sientes, repítelo. Ok. Manca uno y cambiamos de ejercicio. Cambiamos de ejercicio. Veramente cuesta ya ya me ha lachado un poquito tosto les recuerdo me te puedes escribir en la página si ancora no te has inscrito escríbete, escríbete láchame tu comento así me ayudas a mejorar me ayudas a mejorar pero si yo hago un ejercicio cualcune, algún alenamiento y tú no me dices niente puede ser que estés desvaneando ok, perfecto andiamo Vamos, ah, ja, ja, ja, ja. oiga, me facho mal el asolo. Pues esto no lo paga la aseguración. Sí. Ok, nuevamente. Vamos a hacer el que habíamos faltado al inicio. Al inicio. ya en esta posición, Vamos a salir. Contraigo mi abdomen, guardo un punto fijo. 3, 2, 3, 2, 1, si va. 1, 2, 3.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 estos ejercicios de abdomen me están eh, torturando ok, por finalizar eh, vamos a utilizar con esta banda elástica elástica que vamos a hacer vamos a hacer, vayamos, tielo, cuando tú reposas te faccio vedere hago vedere solamente mientras tanto tú reposas vamos a hacer con esto, guarda vamos a hacer la bicicleta 1, 2, 1, 2, 3, 4 vamos a hacer 3 de 20, 3 de 20, 3 de 20. Tanto me, me, me recupero. Hoy se pico la pausa. Se sentirá con el elástico porque cuando tú fai cuesto, tira el elástico guarda. Este no es un elástico così mole como alguno que he visto en giro. Cueste guarda, cueste resistente. Pueden guardar. Nivel nivelo 4, nivel 4, nivel 4, guarda, nivel 4 no digo bugie, no digo mentira, nivel 4 el rostro que tengo ya, que tengo en la bolsa, pero si sí es tosco. pero hoy, nuestro ejercicio de atome con el nivel 4 ok, me preparo, cuánto vamos a fare? vamos a fare, procurar el fare 20 si no arribamos a 20, estamos mal ok atención de pablo con una, una banda metálica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 Estamos casi finalizando nuestro workout con el elástico. hayamos faltado gambe, pectorales. Estamos finalizando con abdomen. Abdomen siempre con las bandas elásticas. Uf, ya lo siento. Veramente, ya lo siento, ya lo siento. No estoy esquerzando. No estoy esquerzando. Yo concilio de Fabricus este ejercicio al menos tres vueltas y timadas. Tres vueltas, tres vueltas. Aunque ver tanta agua, agua, agua, la fruta, la fruta, la fruta fresca, bien Si no sabes qué cosa mangiarte puedes guardarlos. guardar, los, guardar he fatto, Prima colación energética, lo que yo manjo. También he fato el pranzo energético. También al que he hecho, he eh, la prima colación. Salata, salata, salata, salata. salata. He la dolce y la salata. Ok. Muy bien. No perdamos tiempo. Vamos a hacer nuestra segunda serie. Siempre vamos a hacer 20, 20, 20, 20. Atención, me hago mal aquí. ¿Ok? ¿Ok? Prepárate. ¿Estás pronto? ¿Estás pronta? ¿Ok? Vamos. 3, 2, 1. Inicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! El viento, el viento, el viento, el viento. ¡No mentira! Muy bien, la construcción. Están de, demoliendo una, unos apartamentos y listo. Ok, manca, manca el último. Y finalizamos por el giorno de hoy. Finalizamos por el giorno de hoy. Uh. todo con este esfuerzo vendrá pagato, te lo digo yo. Que son 22 años que me alenan. Uh. Ay, ay, ay, la energía. Aprovechando con esta giornata jornada. La energía. El sol es energía. Guarda que el sol es energía. Cuesta más. y marre esta matinata iba a registrar, pero era un vento de la madonna un viento, mucho viento, no he podido registrar porque hacía mucho frío, no tanto el frío, el vento ok, último esfuerzo, último esfuerzo, último, último 3 2 no, no, no, 3 2 1 inicia 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Uf! Uh. ¡Ah! Se la habíamos fatta. Se la habíamos fatta. Se la habíamos fatta. Se la habíamos fatta. Hemos arribado a, a nuestro final. Gracias a tutti por... Guardar este canal de Físima y por alenarte, no solo guardar, debes alenarte, alenarte y vendrás y vendrá, y vendrá grandes resultados. No solamente con farlo hoy, tú te vas a meter en forma, tú debes ser constante. No vi en una corsa, no vinche el più veloce, sino el più constante, igualmente con el ejercicio, igualmente, debes mantenerte. Si tú fai alenamiento, dos vueltas por semana, Va bene, va bene, va bien, porque ogni volta que tú vas a hacerlo, lo haces con más motivaciones. Pero procura hacerlo al menos 5, 7, 8 meses, o todo el año, così, de 2 a 3 veces. y verás grandes resultados, no solo en tu labor, con tu pareja, con, tu, con la copia, con todo el mundo. Te sentirás más più relajado, più, con la mente más aperta. Gracias a tutti por guardar este canal. Si ancora no te estás inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo.